Hola amigos del canal Random, como ya sabéis todos los canales de cine están sacando la segunda parte de la película del payaso Art ya que esta secuela acaba de estrenarse, pero como nosotros somos como somos, <coughs> idiotas, <coughs> pues os traemos la primera, ¿qué le vamos a hacer? También hay que recordar que la primera aparición de este personaje fue en All Hallows Eve, pero bueno, que hoy hablaremos de... Terrifier Dentro de... vídeo Comenzamos con un programa de televisión donde entrevistan a la única superviviente de la masacre de Miles que tuvo lugar hace un año durante Halloween, ya que la chica acaba de despertar tras estar en coma. Y bueno, está totalmente desfigurada. Sí, el maquillaje es bastante cutre, pero hay que tener en cuenta que según IMDB, esta película se hizo con un presupuesto aproximado de 35.000 dólares. Pero según Google, el presupuesto fue de 100.000 dólares. ¿Quién tiene razón? A saber pero lo que sí cabe destacar es que es una película muy barata y con muchas carencias. En fin, que la chica afirma que el payaso murió, pero no es cierto. Tras el programa, la presentadora habla por teléfono burlándose de la superviviente. La pellizca bombillas ve algo moviéndose entre la ropa colgada en el perchero, y de repente le ataca a la superviviente que la deja desfigurada. Podemos ver que cuando la atacó, la mujer intentó defenderse agarrándola del brazo, aunque en el plano anterior no la sujetaba. También podemos ver su dentadura real, ya que antes vimos la falsa. Ahora estamos con dos fiesteras. La rubia anda un poco borracha, y su amiga se ofrece para conducir, pero en esto que aparece por allí el payaso, y la rubia quiere que conduzca a él para llevarlas a casa. ¡Claro que sí! Te encuentras a un tío con esta cara, y lo primero que se te ocurre es subirle a tu coche y darle las llaves. Muy lógico todo. Total, que Art desaparece, y las chicas se van a una pizzería a tomar algo y que se les pase la borrachera. Lo malo es que el payaso entra allí y se sienta muy cerca de ellas. Cerca hasta el punto de la grima. En fin, que se pone a hacer tonterías, porque a fin de cuentas es un payaso. Un dato, ¿sabéis que actualmente la gente que, que es payaso ahora dice que son clones? ¿Vale? Porque... porque... porque son idiotas, ¿por qué lo pronuncias en inglés? En fin. Por cierto, vemos que la iluminación cambia radicalmente según el plano. La rubia, aparte de estar borracha, no rige y se acerca al payaso. ¿Podemos ver que se le ha bajado la manga? Eh, p -p pues porque sí, porque ser payaso da mucho calor, eh, yo que sé. La rubia es bastante descarada y se toma varios selfies con el payaso, o quizás le está haciendo fotos a la pared, porque la cámara no parece que apunte a ellos precisamente. Art saca un anillo de una máquina expendedora de bolas y se lo coloca a Tara, pero el dueño de la cafetería se ha dado cuenta de que el payaso las está molestando y echa al piojoso de allí. Ya en la calle, Tara se quita el anillo, mientras la rubia piensa que echaron al payaso porque se andaba zurrando la sardina en el baño. Al llegar al coche, descubren que tiene una rueda pinchada y no saben qué hacer. Hombre, no sé, pues podré llamar a un taxis o a un Uber porque si Chucky viaja en Uber, vosotras también podéis. ¡Consejo random! En fin, que Tara llama a su hermana para que vaya a buscarlas, y como llega la compañera de habitación todo borracha y con un maromo, Victoria decide ayudar a su hermana. El cocinero acaba de limpiar el baño, ya que el payaso lo había llenado de caca, y se encuentra la cabeza de su jefe en el mostrador. Y bueno, que art se carga al cocinero? Tara se está meando, porque claro, tanto alcohol que entra, tanto alcohol que tiene que salir por alguna parte. Así que le pregunta a un calvo malvado que hay en la entrada de un edificio si puede utilizar su baño. Y como es malvado, le guía hasta el váter que está hecho una porquería, porque si fuera una buena persona, la llevaría hasta limpio, pero como es malvado, la lleva hasta esta mierda. Mientras espera a su amiga, la rubia, escucha en la radio que han asesinado a dos hombres en la pizzería donde estuvieron. Y que el sospechoso es un tío alto disfrazado de payaso con una bolsa negra. Y claro, el loco este se mete en su coche. Tara ha terminado de vaciar el cántaro y se encuentra con una chalada que piensa que la muñeca que lleva es su hija. Así que como Tara ve que está a cucú, pues se escabulle. ¡Ojo al carrito de la señora! Que aquí lo vemos perfectamente iluminado y luego está a oscuras. Se habrá fundido una bombilla al cambio de plano o algo así. Tara se encuentra al payaso que la asusta. A todo esto, ¿cómo sabía que la chotera estaba en este edificio? ¡Eh, cara, Random, ¡Se lo habrá dicho la rubia! ¿Y dónde está esa escena, el eh, listillo? Ah, da igual, que la muchacha intenta esconderse para que no la encuentre Art. A todo esto, ¿quién se dio cuenta de que los guantes del payaso son diferentes? Quien lo haya visto, que diga ¡YO! ¿Y no os parece que tiene menos manchas de sangre que antes? De repente, Art consigue clavarle un bisturí Tara en la pierna, pero la chica lo recoge y le pincha bajo el brazo, así que intenta salir por la puerta que está cerrada, lo que hace que nos preguntemos, ¿cómo la cerró el payaso? ¿Tenía la llave? Es un misterio, muy misterioso. Además, podemos ver que la puerta no tiene cerradura y que tiene el típico cierre para ponerle un candado, que puede ser la única forma de cerrar desde dentro. Tara tira un trozo de metal para despistar al payaso, y parece que lo consigue engañar momentáneamente. Así que va hacia la salida, pero hay una cadena en la puerta que le impide salir. Pero vamos a ver, ¿qué pasó con la otra puerta? ¿Consiguió abrirla? ¿Había otra salida o qué? En fin, que la única opción de Tara es subir por las escaleras. La muchacha pide ayuda al calvo, pero este no la oye porque anda oyendo música. Así que Art la atrapa y le inyecta algo dejándola sin sentido. Al despertar, Tara se da cuenta de que está amordazada en una silla y que no puede levantarse de ella. Además, el payaso se divierte asustándola y amenazando con matarla. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, hay planos donde Art tiene el pulgar sobre la sierra, y otros en los que no. ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío, ¿cómo es posible que lo hayas hecho tan mal? Art tiene una sorpresa, ya que resulta que la rubia sigue viva, pero por poco tiempo, ya que la corta por la mitad. Por el poder del oportunismo, Tara se libera y le da una hostia al payaso. También le regala una cuchillada. Pero Art sigue de una pieza y busca a la muchacha. Pero lo que encuentra son unos tablonazos y uno de ellos en su punto débil. ¡Péguenles en los huevos! Tara está dispuesta a terminar con el payaso, pero de repente saca una pistola y le dispara en la pierna. Luego le dispara un par de veces más, pero se queda sin balas y se va. Suponemos que a buscar más balas, quién sabe. Yo lo que no consigo entender es de dónde sacó la pistola. Pero bueno, vamos con la hermana, que por fin acaba de llegar donde le citó Tara. Que por cierto, debía estar lejos, ¿eh? En fin, que la chica deduce, por telepatía suponemos, que su hermana está en el edificio, al que no puede entrar porque el payaso puso ahí una cadena con varios candados. Así que manda un mensaje al teléfono de la rubia, y el payaso le responde que vaya por la puerta de atrás. Como ya tiene balas, Art se carga a Tara y la loca lo ve. Así que va a buscar a Mike, pero este no la cree y la tira al suelo. Porque todos los calvos son malos. Y bueno, que el payaso le mete un martillazo en la cabeza. Art encuentra el teléfono de Mike en el suelo. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete a la iniciativa! ¡Canal Random! ¡No seas payaso! La desequilibrada está buscando a su... hija muñeca, pero no está en el carro, y vemos que tiene las manos en distinto lugar según el plano. La mugrosa encuentra al payaso con la muñeca. Y bueno, que le da un poco de cariño y el asesino se comporta como si fuera un bebé. Sí, sí, seguro que vosotros también habéis visto que le estaba acariciando la cabeza, pero en el cambio de plano no. Victoria encuentra el cuerpo de la rubia y sigue buscando a su hermana con la ayuda de la linterna del teléfono. ¡Eso es! Tiene un teléfono y no llama a la policía. Porque si metes a un personaje inteligente en una película, esta se acabaría muy pronto. Victoria cree que ha encontrado a su hermana y ahora sí intenta llamar a la policía. Pero resulta que no era Tara, sino el payaso disfrazado. Así que Victoria se esconde, aunque el payaso sabe dónde está. Por suerte les interrumpe el compañero de Mike, que ha encontrado la llave de una de las puertas. Y bueno, que el mermado este encuentra la muñeca en el suelo y el payaso se lo carga. Victoria sale de su escondite y ve a Art paseándose como si fuera el moñigote de sau Y ya aprovecho para hacer spam y recomendaros que veáis nuestro vídeo de la saga de sau Mientras la muchacha buscaba una salida, el payaso la sorprende e intenta asfixiarla. Pero Victoria consigue huir de él. Luego encuentra el cuerpo de su hermana, que nos da mucha pena tal y cual... Bueno, a mí no. Y el payaso aprovecha la distracción para atacarla, y mira por dónde aparece Mike que deja KO al payasete. El calvo que se cree bueno acompaña a la chica a un sitio seguro, y luego llama a la policía. Pero como quiere ser un héroe se ofrece a llevarla al hospital, aunque no pueden abrir la puerta porque tiene un candado. Y entonces el payaso se carga a Mike. ¡Un momento! A la mujer, que se creía que su muñeca era su hija, el payaso le arrancó la piel de los pechotes y la cabellera. Pero claro, hemos omitido esa escena por razones que ya os podréis imaginar. ¡Eh señor YouTube, pero luego otro sí que les dejas! Mm. Por el poder del guión, del oportunismo o de la suerte, Victoria encuentra un barrote y con él abre el candado. Luego se escabulle como puede y cruza por otra puerta. La chica oye las sirenas de un coche de policía, con lo que se confía, y el payaso la atropella con la furgoneta de los exterminadores. No sabemos por qué, Art comienza a comerse la cara de Victoria. Entonces llegan los policías, que intentan detenerlo, pero Art se pega un tiro. Más tarde llevan el cadáver al Forense. Bueno, a ver, Forense, esto parece el sótano de la casa de la madre del director, que les ha dejado grabar esta escena durante un fin de semana que ella se fue en un viaje del Inserso o algo así. Sí, sí, ya sabemos que el presupuesto no daba para mucho más, pero joder, un poquito... Eh. El forense manda a sus compañeros a por un sándwich de panceta para poder trabajar. Y cuando va a revisar el cuerpo del payaso, empiezan a pasar cosas random sin sentido ninguno, y el payaso resucita y se carga al doctor. Un año después, Victoria está todavía recuperándose en el hospital. Y bueno, no es ninguna sorpresa que ella es a quien entrevistaron al principio. Esta película se apoyó en un crowdfunding en Indiegogo, que solamente recaudó 4.472 euros y a pesar de todo consiguieron hacer la película. Pero, debido a su éxito, para la segunda parte, obtuvo 220.000 euros en la misma plataforma. Y actualmente la película ha conseguido una taquilla de casi 8 millones de dólares. Que oye, para lo que ha costado no está nada mal. Así que si queréis que le hagamos un vídeo, dejadnos vuestros comentarios y un buen like. Fin.